Bueno, muy bien. A ver si estamos acá con nuestro querido Jorge Patrono. Ahí estás. Hola, Jorge. Espera que te voy a dar micrófono. ¿Cómo te va, amigo querido? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Contenta de estar acá. Contenta, contenta de estar conectada con este regalo que nos estás haciendo. Este, interesada en saber de qué se trata, porque en realidad es alguien a quien nos vas a presentar este y me incluyo porque yo también voy a aceptar tu invitación contamos okay howard how are you hello my friend how are you i'm okay good good good um ido, I, i will have to be translating between english and spanish so back and forth okay i can know i know hola no maraca no taco i mean that's my friend. <laughs> Bueno, va a pasar a tener a decir. Okay, let, let let me introduce you, okay? Let me introduce you All because right. I, I want everybody to know who you are exactly. Sure. Okay. Estamos aquí con Howard Martin, que es el vicepresidente de HeartMath Institute. Uh, HeartMath, uh, HeartMath significa matemática del corazón, ¿okay? Y trata sobre lo que se llama coherencia cardíaco cerebral. Nuestro corazón y nuestro cerebro tienen que estar en coherencia para que podamos nosotros realmente generar grandes ideas, bajar ideas este, y manifestarlas en este plano. Eh, no estamos siempre coherentes y sobre todo menos cuando tenemos problemas como los que estamos viendo en estos momentos, que estamos todos separados, que hay un pande, una pandemia X de un virus o lo que sea, eso nos pone en un estado mucho más vulnerable, nos da miedo. Y básicamente lo que queremos es eh, poder frenar ese miedo, volver a estar más en control de nuestras emociones y tener esa coherencia entre lo que sentimos y lo que pensamos. ¿okay? Porque si no, eh, por ahí el virus no, va, no, no nos va a atacar, pero vamos a enfermarnos de otras cosas. Y al mismo tiempo nuestro sistema inmunológico va a estar mucho más débil. ¿No es cierto? Así que... Eh, Howard es, eh, escribió... Eh, eh, parte de un libro, es coautor del libro de eh, Hardmath Solution, que es uh, es la solución Hardmath, hard es el nombre, y también es uno de los productores del nuevo programa que crearon en Hardmath Institute, se llama the Hardmath Experience. Okay. This is, does, es, es otro es otro este programa que tienen. Howard, the the program that you are promoting right now for free for everybody, what is the name of that? called the heart Math experience okay the one that i just mentioned okay yeah um eh, the hard experience la experiencia hard es el último programa que acaban de de sacar a, al público en HeartMath y está disponible por dos meses gratuito vamos a dar la, la información vamos a poner el link está en seis idiomas entre ellos está en español así que van a poder elegir el idioma y lo van a poder hacer ahora ¿Para qué van a hacer esto? De eso vamos a hablar con, con Howard, ¿ok? ¿Alguna pregunta específica, este, señora Freire? No, no, preferiría sobre todo porque este, esta metodología del Zoom este, suele ser que con retraso, con pisada, con micrófono abierto, micrófono, prefiero correr, y una espectadora más y dejarte manejar a vos tan hábilmente esta pelota en este partido, así que por favor. Ok, ok, cualquier cosa... Me si me si quieres saber algo específico, okay? Okay, Howard, can you tell us uh, uh, what is hard uh, math and what is actually hard brain coherence and why is important for us? Okay, we're gonna be glad to. You. But first of all, who are all these wonderful people? Is this people from uh, the country from Argentina, Argentina? Part of a group Argentina, yes, yes. Sylvia Freire, which is the one beside me in the in in the screen. I see you yeah she she's a, a very important person in Argentina she's working with uh, a lot of uh, scientists as well she was part of my documentary uh talking about um the the little um child inside you know mm -hmm. and also the course in miracles and different things that she talks about all the time so uh she is the one that is putting this together for all of us okay well thank you thank you for having me Sylvia Yeah. Okay. So okay. HeartMath, math. Um we are an organization based in Northern California. It's an organization. We've actually been uh in business for uh 30 years. And, en, haciendo esto desde hace 30 años. And what we've done is develop a system un sistema. consisting of techniques, methods, technology. All underpin with scientific research. Okay, so this is this is investigation. It's all todo hecho desde, desde, el, desde el punto de vista científico. Okay. And our system is based on understanding what we call the intelligence of the heart. El sistema está basado en lo que ellos llaman la inteligencia del corazón. And what we found through our own experience and through our scientific research is that lo que encontraron en esta investigación. El corazón es increíble, no solamente emocionalmente, sino también inteligentemente. Produce una, un, una inteligencia intuitiva de mucha velocidad. Es la base de todas los, los, eh, las emociones y sentimientos positivos que podemos sentir. It's the intelligence that provides the self security esta inteligencia es lo que necesitamos para poder transitar por esta experiencia maravillosa llamada vida sir so our system teaches people how to access this this hard intelligence and it's been applied literally all over the world in a variety of societal context i mean our products have been sold in over 120 countries we have Touch the lives of tens of millions of people in meaningful ways. Yeah, los productos de HeartMath están en más de 100 países y, y y lo están usando cientos de miles de personas. What we're most famous for, I think, is actually our scientific research. Ah, ellos son muy famosos principalmente por toda la el, la investigación científica. When we started HeartMath, we were introducing a heart base. So, yeah. no, eh, me faltó un eslabón, porque mira, estaba atentamente eh, tomando nota acerca de la inteligencia intuitiva. Eh, sobre todo porque cuando hablamos de intuición, y yo soy mujer y trabajo con 100 mujeres eh, eh, así por semana mínimo, son muchas mujeres durante muchos años que han pasado por mi vida, todo lo que llamamos intuición, a veces las mujeres... Este, no se vamos con, con esa condición de ser eh, intuitivas y, y de desconfiar del marido porque somos muy intuitivas. Así que vos traducirle, eh, Jorge, la doméstica. Eh, ¿Cómo sé yo que no estoy contaminando un dato que el corazón me envía desde esa intuición que él valora? ¿Cómo sé que no me estoy autoengañando, justificando una actitud diciendo que esto me lo dijo mi sexto sentido o mi intuición? Esa es una pregunta. Pero la otra es que saltamos rápidamente a la palabra productos y no pude yo, por lo menos en lo personal, no pude eh, eslabonar eh, esto que él me explicaba acerca de la inteligencia intuitiva del corazón y estos productos que mencionabas. ¿Por qué? Vamos de a poco con la parte de la intuición para que nos explique cómo Hardmath trata ese tema y después hablamos de los, los diferentes productos que se pueden usar para que uno esté en, en estado de coherencia. Okay? Vamos a hacer eso ahora. Dale. Howard, uh, la, the, the question Sylvia uh, has is how do we know that the, the, our heart is, uh, how, how, let me put it this way. How do we follow the intuition that our heart is uh, is uh, is giving us uh, as information and, and being f sure that it's not our brain that is doing something, uh, you know, because another reason uh, reason is, is going on. Well, it's okay. difficult because you can't separate the two. I mean, heart, mind, intuition, yeah. they all work together as a system. But I yeah. will tell you that. Excuse me. is difficult because the two eh, eh, eh, todo el tiempo y se están mandando información para poder analizar eso, saber cuándo estamos coherentes y cuándo no estamos coherentes. Por eso, cuando hablamos de coherencia, Silvia, sí, el tema es: yo puedo estar intuitivo por un lado, pero mi cabeza está pensando algo completamente uh, en contra de mi corazón. Por eso necesitamos ser coherentes, ok. Así que siga, seguimos con Howard. Sí, yes, keep, keep going. Intuición es siempre sobre cómo something feels, rather than what lo que Claro, la intuición es, es, está basado en lo que sentimos más que en lo que es, en lo que eh, pensamos, ¿no? Ya, right right. the yeah. yeah. yeah. primero sentimos, después pensamos. El sentimiento es mucho más rápido más fácil de, de de surgir que el pensamiento. El pensamiento viene posteriormente. Por eso es importante que estén tanto el sentimiento, el sentimiento como el pensamiento alineado porque si no ahí empieza el conflicto so it's heart and brain working together sometimes it's heart head first and heart next but it's it's it's back and forth it always works together and it results in a direct knowingness a clarity that we need at times well when we are in coherence yeah i'll get to the incoherence piece in just a second yeah okay okay um Sí, lo que está diciendo es que todo el tiempo están trabajando juntos, aunque por ahí estén eh, eh, enviando diferente información. Por ejemplo, yo siento algo, pero mi cabeza me está explicando que no es así. Siempre están comunicándose. Lo que queremos llegar es que se comuniquen y hablen el mismo idioma, básicamente. So, through our scientific research, and there's a lot of it, um, there's over 400 peer-reviewed research papers done on our math now. Tienen más de 400 estudios hechos y, y, y como se llama? Documentos sobre eh, la eficacia y la, y la parte científica de el y la coherencia. And we know that the heart is y sabemos que el corazón manda información a la cabeza, no solamente al cerebro, sino a todo el cuerpo. Está sincronizando absolutamente todo. And when heart -brain communication is y cuando el corazón y la cabeza están ordenados y sincronizados, ese es el estado en que se denomina coherencia. En el estado de coherencia, todos los sistemas de la cabeza son sincronizados con el pattern de beat rhythmic Pero cuando estamos en coherencia cardíaco-cerebral, todos y todo el sistema. ...está sincronizado con el, el latido so less del corazón. Ok, es cuando perdemos menos energía, es un estado de salud total. Mejora absolutamente todo, la velocidad de pensamiento, la forma en que percibimos la realidad, todo and it opens up the higher perceptual centers of the brain. Y abre la abre la conexión de la de las percepciones altas de provides additional activation of the neocortex, the higher perceptual centers of our whole brain. Claro, despierta system. la percepción alta del frontal lobe de, de la parte frontal del cerebro, que es donde podemos imaginar y crear, ¿no? And When that happens, we think more clearly. Y cuando eso pasa, pensamos más claramente. We y comunicamos mejor. Uh, we can see into or y podemos ver los problemas y las situaciones completamente diferentes, mucho más, mucho más abierto. Y <laughs> claro, podemos encontrar soluciones a, a problemas que pensábamos que no tenían solución. Y lo interesante de coherencia es que It is triggered by the experience of a regenerative, uplifting emotion. Can you repeat that? Because there was uh, a, a, a glitch in the in the sure. audio. Coherence is triggered by the experience of. See, sí, la coherencia está disparada por la experiencia de. A regenerative, uplifting emotion. Okay. Regenerative, no. uplifting emotion. Sí, nuestras nuestras emociones que son que nos que nos que levantan nuestro ánimo. Okay. Positive emotion. Las, las, las so when you're when you're feeling appreciation or cuando, a love, cuando apreciamos care, algo, cuando algo cuando, cuando somos your system is going to become naturally more coherent. Se en un más But we can learn how to trigger coherence and how to increase it. Podemos aprender cómo disparar esa coherencia y cómo agrandarla. So one of the is y una de las eh, técnicas que logró eh, desarrollar eh, HeartMath es. Increasing coherence. Okay. Agrandar esa coherencia. No solamente llegar a ella, sino convertirla en algo más amplio, más grande. So there are, there are benefits, performance benefits. And emotional benefits. O sea, que hay beneficios de todo tipo, de, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras, de nuestras acciones y de nuestra relación con el mundo externo. ¿no? Yeah. When we are in a state of cuando estamos en un estado de alta coherencia, that's when can more okay. to the es, much es cuando la intuición baja más rápido, directamente y más fácilmente. Y ahí es cuando estamos realmente utilizando esa, esa fuente superior. Hay un montón de gente espiritual de, de, de, de mucho conocimiento que usa HeartMath porque le les gusta muchísimo ver cómo funciona, yeah. cuándo well, está funcionando yeah. esa coherencia, ¿no? but also many mainstream people millions of them doctors policemen yeah. uh, lawyers yeah. soldiers uh, all kinds of people that we train all the time yeah now a question um we are living uh tough times right now you know with the with this virus and in. uh The main thing that this creates is a lot of fear, you know, and and and we know that fear is not good. Um, since we you know know about the biology of belief and epigenetics, we know that fear and stress is is is something that we have to to try to avoid as much as possible. Uh, let me let me translate this. Estoy que estamos viviendo un momento muy especial en donde hay un virus que produce mucho miedo. Y ese miedo nos produce epigenéticamente, como dice Bruce Lipton con respecto a la biología de la creencia, un sistema inmunológico más débil, nos enfermamos más y al mismo tiempo este, no podemos ser eh, coherentes. Cuando estamos con miedo se pierde completamente la coherencia. Um, so, where in this is uh, bringing some light? ¿Dónde está Hardmath? Wow. Trayéndonos eh, algo de luz en todo esto que está tan oscuro. Lo primero que quiere decir que él está compartiendo con nosotros de su corazón todo lo que nos está pasando a todos, sin excepción. We're doing a lot here at HeartMath to support people through these changing times. Están haciendo todo lo que pueden desde desde HeartMath Institute para asistir a gente que está en, en, en momento de, de, de emociones muy fuertes. Hay gente con ataques de yeah. pánico, mucho miedo. Yeah, lots of messages, lots of uh, you know meditation gatherings. Sí, muchos uh, mensajes, muchas reuniones de meditación. We train lots of nurses in hospitals, and we're doing extra work with them supporting the nurses and the doctors in these hospitals. Están entrenando uh, y, y apoyando a los doctores y a las nurses en, en, las, en las enfermeras en los hospitales. And uh, we care a lot about, you know, what the world's going through right now, but we actually feel like it's for times like these that we were created. Eh, piensa que es para en momentos de en este tipo de momentos que estamos viviendo en cuando cuando más podemos usar este tipo de tecnología para sentirnos mejor So it's the intelligence of the heart that gives us the, some qualities that we need to face this type of challenge O sea, la inteligencia del corazón nos da eh, elementos que necesitamos para enfrentar desafíos como el que estamos viviendo ahora It offers us courage Nos da coraje It offers us patience la uh, many times the heart begins to open and we feel the kindness and compassion for other people more right now. It's the heart that feels that creates that connection between people. Now, Howard, going to heart-brain coherence, can you explain how we can know? When we are coherent or, or not, okay? Well, uh, so. let me translate that. Uh, la pregunta es now that es ahora que estamos viendo que existe esto de una coherencia cardíaco cerebral. How podemos we know when we are coherent or not? Well, heart coherence can be measured looking at changes occurring in our heart rhythms. La eh, la. Eh, can you repeat this yes. one word that I couldn't find? heart rhythms coherence can be measured by looking at changes in our heart rhythms. Okay. Yeah. Los ritmos del corazón van cambiando y según los cambios es como vemos si estamos coherentes o no. It's a medical analysis called heart rate variability analysis. Y es una condición médica que se llama heart rate variability que quiere decir variabilidad de la del, de los latidos del corazón. And we, uh, of course, use different kinds of Analysis when we do our research claro, y ellos uh, tienen diferentes tipos de análisis cuando hacen este, su investigación. But we develop technology that people use to see their coherence and learn how to increase it. Yeah. So, la tecnología que ellos crearon es para justamente ver cómo estamos de coherentes o no y poder acrecentar esa coherencia a, a, a lo largo del tiempo ¿no? It's called the inner balance trainer se llama inner balance trainer que quiere yeah. decir yeah. entrenador interior balanceado app lo pueden bajar es una app que se puede bajar gratuitamente del app store you purchase a sensor from us that attaches to your ear. Quiero, quiero que lo vuelvas a repetir porque te, necesito tomar nota de esa aplicación para compartirla. Sí, lo querés tener grabado acá, o te lo puedo dar después si vos lo, lo pones dentro eh, de la información. Para no volver a ver el video, ¿podés nombrar la aplicación otra vez o no? Sí. Well, what's es el nombre de application Inner Balance Trainer. Ok, Inner Balance Trainer. I, I'm, I'm going to write it in the chat. Okay, lo voy a okay. escribir en el chat. Ah, perfecto. You can do it. You can do it. However. The sensor was with me. I, had, I was using it while oh, I go. The sensor. I have one too. I have one too. Yeah, here, yeah. It's you know? connected it to my <laughs> shirt here. Put it on my ear here. Estás hablando de una aplicación gratuita que sí. ustedes nos vos ahora nos vas a enviar el dato para que nosotros podamos bajar esa aplicación gratuita y utilizar algo. Yo entendí que eh, estar en coherencia entre lo intuitivo del corazón, la mente alocada, estresada. Ahí está mostrando Howard algo en pantalla. A ver qué quiere mostrar, fíjate. Sí. Yeah. What is that, Howard? Yes. What, What is, is the it? application? Does the this application is the first, This is the first screen. It's a breathing pacer. Ah, okay. ok. Ese es el primer, ese es el primer este, screen que es they're, they're básicamente para la respiración. Now maybe you can see my heart rhythms in real time coming up. This is my heart rate variability. Ok. Ok. okay. Bueno, okay. Y, entonces Jorge, vamos a ponernos para, para que yo le haga una pequeña traducción a la gente porque después también, si vos querés, le damos posibilidad a que la gente haga alguna pregunta. No todavía porque siento que estamos en el horno donde sí. está preparando algo que nos va a compartir, que vamos a degustar. Pero digo, hasta ahora y hasta aquí, a ver si interpreto, el corazón tiene una intuición, este, y, y con esa intuición yo puedo... Eh, obtener un estado ideal en relación al todo, eh, si yo necesito saber si me conviene tomarme un colectivo, o tomarme un taxi, o irme caminando, hay algo que mi sentir, que mi corazón, este, me dirige hacia la mejor opción, si el cerebro está en coherencia, entonces... Eh, lo que yo necesito es que ambos estén trabajando juntos y alineados para tomar las decisiones correctas, cotidianas, que es lo que a mí más me gusta eh, transmitir a mi gente. Lo cotidiano, sí. lo en la cocina, lo en la casa, lo que, cómo se lo digo a mi hijo, eh, si hablo o no hablo hoy con mi jefe, si es el momento ideal. Esas decisiones. ¿Estoy en lo cierto? ¿Esto es a donde nos quieren encaminar? Sí. Sí, es así. Lo que, lo que nos permite eh, HeartMath con el software y la aplicación que se pone en el lóbulo de la oreja, eh, nos permite medir los latidos del corazón y la distancia entre un latido y otro, lo que se llama Heart Rate Variability, o sea, la variabilidad de los latidos del corazón, que no son siempre iguales. Esa distancia nos da información. Al mismo tiempo vemos eh, en una sinusoide en la pantalla, como cómo nuestro, nuestra, nuestro corazón y nuestro cerebro están trabajando juntos o no. Según la imagen que vemos, nos está avisando y nos está diciendo, no estás coherente. Desde ese lugar no te conviene tomar decisiones importantes, no te conviene hacerte el creador porque vas a crear cosas que no te van a servir. Básicamente, genial. ese es el lugar. Genial, genial. Perfecto. Cuando volvemos... Cuando vamos a ese lugar y le permitimos al corazón y, al, y a la cabeza a funcionar juntos, ahí nos convertimos en ese ser especial, espiritual, en esa alma que está dentro de un vehículo. Hasta ese momento estamos combatiendo los dos estados. ¿sí? Por eso Harmans es importante, porque nos vemos, y nos vemos en la pantalla y podemos saber si hay un, un, un sincronismo, si estamos totalmente disasociados. Eh, ese es el problema que podemos tener. Eh, volviendo con Howard. Howard Can you write down uh, in the in the in the chat uh, the name of the app, please? I'll be happy to. Okay. One second. Va a escribir en el chat el nombre del app para que lo busquen en los teléfonos, lo puedan tener. Now one more thing, Howard. That that software works with the Bluetooth only. You can get a, another sensor that works with Apple. It's the same same technology, but it only works with Apple. The Bluetooth works with any uh, any phone or any um, tablet. Yeah, that's the one that you're using right now. Yeah, and it's okay. just because it's yeah. universal. This is an iPhone, yeah. but I could have a different. I could have a sensor that we we offer a sensor that works just for the iPhone. But it's the okay. same thing. Oh. It's on our website. Yeah. Okay. The program en sí mismo les va a dar información, pero no va a medir nada si no tienen un sensor que es externo. Okay que esa es la parte que necesitamos y hay diferentes tipos. Uno de ellos es el que está usando él ahora, que lo están viendo, se pone en el lóbulo de la oreja, pero es Bluetooth, por eso se usa con el teléfono. Entonces lo podés hacer en cualquier lugar. Estás en el colectivo y te medís, y respirás si estás viendo el teléfono y te estás calmando. Estás en la oficina y lo estás haciendo. O sea, para eso sirve. Después hay otro que es el que yo, bueno, yo, yo tengo los tres, pero yo uso mucho este, el Hardmouth Pro, que es es el que el que me abre a mí el, el, el software en la computadora y me da mucha más información que es para eh, gente que está dentro del tema de la salud no es cierto y después hay otro más que es un aparato externo que no necesita la computadora um, going back to you Howard uh, you already uh, wrote that yes yeah, yeah. It's there. Inner Balance trainer at no yeah. tienen ahí puesto en el chat Dónde está? ¿Cuál es el nombre del app y dónde encontrarlo? Okay? ¿Lo vieron? Sí. Hey. Ok, ok. So um, back to you, Howard. Back to me. <laughs> okay. Let me just say that, you know, if we can follow our hearts during these times, si podemos seguir nuestro corazón en estos tiempos, we're going to create a whole new world for ourselves. Vamos a crear, vamos a poder crear un nuevo mundo para todos nosotros. El mundo que teníamos hace un mes atrás ya no existe. dice que cuando esto termina no va a ser el mismo mundo, va a haber cambios. Ok, hizo un llamado telefónico. Personal con amigo. There's a couple of other authors, uh, one is named Greg Braden and the of other course. is a guy named Joe Dispenza. Sure. And we just wanted to talk about where we were with all this and what we thought about the future. And we all realized that we don't know what it's going to be, but we know it's not going to be the same. <laughs> Okay, todos ellos coinciden de que no saben qué va a pasar después de esto, pero que no va a ser lo mismo de lo que veníamos viviendo hasta ahora. It's like we're estamos incubando algo nuevo que todavía no llegó, pero que, que está empezando a formarse. And so the world is, is now being asked to be quiet. <laughs> El mundo nos está pidiendo que ahora nos callemos. And we have to be in our own homes. You know, and we're all doing fine. I mean, everybody's doing the best they can right now. And sometimes fear can come up or insecurity can come up. That's okay. Understand that it's okay for it to come up. Y está bien, es normal y no lo tenemos que tener miedo a eso. It does, to find this place right here. Pero cuando nos toca ese miedo, tratemos de encontrar ese lugar acá en el corazón. Tratemos de ir a ese lugar. Have for yourself. Y, te y tengamos compasión por nosotros mismos. Es un tiempo muy interesante... En la historia de nuestro mundo. And I do feel the pain and suffering that people are going through. Sí, él, él sabe que hay mucha gente que está pasando por momentos muy difíciles. Pero al mismo tiempo está entusiasmado porque sabe que detrás de esto viene un cambio. Excited about the new world that's going to come from this está está está es contento porque sabe que viene un mundo nuevo detrás de todo esto que va a ser mejor so your hard math techniques and science and technology all of that can help people right now. Okay. así que esta tecnología nos puede ayudar a todos hoy en día porque realmente nos pone en ese lugar donde podemos pensar nuevamente y sentir nuevamente en so coherencia. I, i come i come today to you with a gift y viene hoy está acá con nosotros por nos da un regalo. Late last year uh, we released a, a program called the Heart Math Experience. I'll put it in the chat. Ya, yeah. al final del año pasado ellos desa desarrollaron un nuevo programa que se llama la experiencia de Heart Math. Yeah, you know, I had the uh, privilege of producing it. Y él tiene el privilegio de haberlo producido. And what I wanted to create was lo que quería crear era I wanted to create a learning experience. That Quería was crear una una experiencia de aprendizaje nueva. I wanted people to learn some important things, but I didn't want it to feel like a course. You know? uh, okay. Quería que la gente aprendiera algo nuevo, pero que no se sintiera tanto como un curso. I I, I knew that you had to feel it. You know? él sabe que hay que sentirlo más que nada. And so as we as we begin to create it. It started taking on the qualities of a movie. película. So it's divided into chapters, short chapters. Fue, lo que en But when you watch it, it's it's beautiful. It's colorful it feels like you're watching a movie entonces cuando uno lo ve es, es, es, está lleno de color es hermoso y se siente como que estamos vi, viendo una película en vez de un curso okay. and in that movie you do learn five heart math techniques y en esta película podemos aprender cinco técnicas de hartman and i don't know if it matters to you because you know argentina is a long way away uh, It matters, believe me. Okay, but, but um, <laughs> when, I, when I chose the, the, the partners to produce it with me, I interviewed probably 10 companies. Eh, tuvo, eh, que, que entrevistar como diez compañías. And I ended up choosing a small but highly productive company Based y, terminó in where? y terminó eligiendo una compañía pequeña que está en donde? ¿Where is it? Mexico City. En Mexico City, ok, está en México. Y mi compañía dijo: You're crazy, you can't do this for those guys. Y yo dije: These are my guys. This is, <laughs> this is where I knew it. Yeah. <laughs> And so, y dice que la gente le decía que estaba loco, que eso nunca lo iban a poder desarrollar en México. Y él les dijo: No, esta es mi gente. Yeah. And so I got their their uh their creativity and their passion, and the, the you know the it's almost like a that Latin creativity and passion. You know, you'll feel that in the heart math experience. Okay, y el pudo se sintió bien porque sintió ese entusiasmo y esa intuición y esa creatividad que viene del mundo hispano. So it's already been featured in a, in film festivals. It's been oh ah, okay. It's been doing okay. great for us, but we decided last week. Okay, decidieron We decided to give it away for free. We're giving it away to the world. Sí, a todo el mundo. And uh, because it goes to the whole world, I've had subtitles added yeah. in different languages. Yeah, I understand that it has six languages, no? Six right now, one of them is Spanish. Yes, I know. Um, uh, está traducido a seis idiomas cuando, como dije anteriormente uno lo puede elegir cuando entre yo después cuando les envío el link. And I'm adding uh, four more languages now. Okay. So va a idiomas entre ellos español they're están agregando cuatro idiomas más, pero ustedes eh, yo después les voy a mostrar cómo cambiar el idioma cuando lo están viendo, ¿okay? Porque aparece subtítulos So even though we were making money with it, we decided we're going to let it go for the next several months. We're going to give it away. Yeah, OK, it's part of negocio de Harman. Decidieron que era importante darlo gratuitamente para que la gente eh, pueda mejorar su calidad de vida en este momento. And in just the first week, en la primera semana solamente, we've had about 40,000 people uh, to get the access code. You know, 40, 40, más de mil personas este, ya accedieron al, al video. They're coming from all over the world. Yeah, they're coming, están viniendo de todos lados, de cualquier lugar del mundo. So you can have it for free too. You know? Okay, thank you. So, thank you. We know, <laughs> appreciate that. Everybody can have it and you can, you know, while you're sheltered at home, it'll give you something to do that you can learn from and hopefully be entertained by. Sí, dice que todos los Podemos tenerlo, podemos ver en nuestras casas y aparte de aprender algo, nos va a entretener. Así so que just go to the heartmath.com website. ¿Cómo por el celular ahí, Jorge? computadora, por el celular? ¿Cómo lo vemos? No, de todos lados puede ser, eh, se puede ingresar porque es un link que va a un website que tiene una película. Yeah. Lo Yeah, heartmath.com, and right at the top you'll see it's plenty, it's all over the site, right? Yeah, when you go to, cuando van a heartmath.com, lo van a ver ahí primero porque dice, ok? Es, es lo que están, lo que están promocionando sí. ahora. Entren gratuitamente, hagan clic aquí. Cuando sí. hacen clic ahí y abre el video, arriba en la parte derecha dice el idioma y tiene un desplegable. Sí. Normalmente abre eh, el default es inglés, pero después de, de inglés ustedes eligen qué, qué idioma y ahí va a aparecer subtitulado en español. And the, the instructions y las instrucciones para ingresar son muy simples. Nada más tienen que hacer clic en el en el en el link o el botón que tengan y después ya lo abre solo. Así que eso no es el problema. Cualquiera lo puede abrir. And one thing I'd like everybody to know, y una cosa que quiere que todos sepamos es to que lo pueden promover y entregar a quien quieran. Lo pueden hacer público, okay. For example, if if uh if Sylvia liked it. She can send it to everybody in her network. That's fine. You know, that's what we would want. We'll do, we'll do. We'll Share with We want as many people as we can get it to to have access right now. Like I said, we're doing many things. I'm doing interviews all the time now. Uh, Constantly in public, but we really wanted to give this away. We thought this was an important gift for us to just give it away to the world and we hope the world takes us up on it. Quiero yeah. no, preguntarle algo, Jorge. Vamos a ver si hay alguna posibilidad de que después de ver esto que nos ofrece, que nos regala, eh, tengamos con él otro contacto para hacer preguntas certeras, específicas, acerca de lo que vimos, de lo que entendimos, de lo que queremos, de lo que necesitamos, este, porque creo que estoy sintiendo que esto es una previa de algo que recién, es una puerta que recién abrimos y claro. que es un lugar que no conocemos y que vamos a ir visitando. Y por otro lado quería, bueno, pregúntale. Déjame decirle a favor, eso porque no, si no me voy a volver, no a volver a loco. Eh, lo, por que favor. ¿Alguien tiene un Eso micrófono abierto? Cabo, Cabo. Sí. Si, si tienes el micrófono abierto, cierralo cuando estás hablando con otra gente, por favor. Um, uh, Howard. Yes. I was asking if uh, it's possible once we see the video and all the people that we can reach in, in Argentina, mainly, and other countries in Latin America, uh, if we can have. Your presence again next week, so we can talk to you about the experience, and you can explain more things now that we know more. I would be honored to come back and be with you next week. Well, eh, como acaban de escuchar, se, sentir, se siente honrado de poder estar de vuelta con nosotros la semana que viene. Yeah, I'd be more than, more than happy to do that, Jorge. And you know, thank you for the invitation, really. Um, más que contento y agradece la invitación. Bueno, ver, otra, otra pregunta, Jorgito. Eh, la, la gente que me va a ver esto no creo que tenga acceso porque yo lo, lo conseguí, eh, no se ve ahí cómo se llama. A ver si sí, lo... Muse, Muse Tool, sí, sí, lo conozco, lo tengo. Exacto. Bueno, eh, quiero saber para mí en lo personal cuál sería la diferencia para que yo me ubique en qué, qué tipo de producto voy a estar eh, manejando después con ustedes. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, eso, te, eso, te lo explico, eso te lo explico fácilmente. Eso es wave brainwave entrainment. Es, es, no es lo mismo. Eso es básicamente, está trabajando con las frecuencias cerebrales. No está trabajando con el corazón. Okay. Ah, ok. Está, está o sea, trabajando con tu, lo con tu que, brainwave. Lo único que logro con ese es aquietar todo lo que tenga que ver con el cerebro y con el estrés, que fue para eso okay. que... El punto fundamental de eso es poder estar en Z ah. este, para poder bajar tranquilamente información y no estar trabajando desde el cuerpo y estar empujando. Okay? Entiendo, pero esto es alinear corazón y mente, o sea que Esto en... es más grande, esto es mucho más grande porque vos podés estar coherente... Uh, sorry Howard, I have to... Uh, uh, no, no, no, no, no, question. no, <laughs> <laughs> Vos podés estar coherente y al mismo tiempo este, no estar en, en, en la frecuencia cerebral que te conviene más para el momento que estás viviendo. Claro. Puede estar claro. incoherente, pero por ahí tu cerebro tiene una frecuencia en ese momento que, que, que, que pese a que no está coherente con el corazón, le sirve de alguna manera. Por eso por ahí podemos estar meditando y por más que nos, nos sentimos mal, pero hay un sentimiento negativo, pero empieza a cambiar a medida que vamos... Bajando las frecuencias y llegando a ese lugar donde podemos este, estar más en control, ¿no es cierto? Eh, lo, que, lo que, que hace Harma te da más información, más información que eso. Hay una mujer que pregunta, siempre cometemos el error de, de querer saber el costo de algo y yo siempre hablo de que las cosas no tienen un costo, tienen un valor. Pero, <risa> sin embargo, antes de adelantarnos al, al costo o al valor de algo, Estamos... Veamos a... cómo funciona. ¿Eh? ¿Qué cosa? Veamos cómo funciona. Pero además, eh, nos está regalando, si no entendí mal, contame, Jorge, nos está regalando eh, cinco eh, maneras de hacer esta conexión eh, con, la, con el link que nos envía, o no? Sí. Entendí que había sí, cinco pasos, cinco técnicas. El tra trabaja... El, el... Sí, el video trabaja sobre eso, te está explicando cinco técnicas rápidas que puedes usar en cualquier momento. Sin necesidad de tener eso absolutamente nada. Digo porque recién esa señora, María, que preguntaba el costo, digo, por ahí sintió que solamente estábamos vendiendo algo y no estaba vendiendo algo. Déjamelo, déjame preguntarle eso, porque no sé. Sí. Howard, oh, well, there's a question. Uh, now, we see the movie and you mentioned that there are five ways to uh bring coherence or to, mm -hmm. to be coherent now do we need after we see the video do we need the gadget do we, do we need the the the the actual physical thing or we or, or the movie itself will give us information that we can use right we, away you do not need the technology The technology okay. is really good to have. It helps sure, sure. to reinforce the learning, but the the techniques stand on their own. Okay. So, no we'll so yeah. uh, in the program, there are nine primary chapters in the program the 10 chapter the 10th chapter is a very short chapter about the technology okay el capítulo décimo is is de the tecnología. and i make the point in that chapter to say that this is just to let you know what's available it's not you know saying you have to have it you know i don't want anyone to feel they have to have the technology ah, okay it's just, claro. No, lo que dice al final es que es que explica que existen estos, estos este, eh, productos físicos, digamos, que podemos usar, pero que no es necesario que lo tengan para poder usar las técnicas que, de las cuales va a hablar. ¿Ok? Silvia. ¿Sí, eh, okay. Quiero decirte esto. Me parece que lo más prolijo ahora, además de dejar que, que siga con su vida, es que nosotros podamos conocer esto de lo que estamos hablando, estas técnicas como para obtener esa coherencia que, que nos propone, que nos ofrece, y que toda mi gente, las personas que estamos acá, más de 50 personas que conocemos perfectamente lo que, a dónde vamos, en qué modo queremos vivir y cómo queremos claro. tener, desarrollar esa intuición. Así que me parece maravilloso, agradecemos el regalo, lo tomamos, vemos el video, porque si no, nos va a pasar que queremos empezar a adivinar si Granada es una canción, si Granada es un explosivo, si Granada es una fruta, si Granada es una ciudad. Entonces, para no enloquecerlo con preguntas que no van a tener fundamento, yo no voy a abrir los micrófonos en esta reunión, voy no. a darle a él este, la libertad de que disponga de su tiempo, y le vamos, vamos a aprovechar... La oportunidad de tener una entrevista con él después de haber visto eh, esta, eh, haber visitado esta página que él nos propone. ¿Qué te parece Jorge? Ahora le digo, ahora le digo. Eh, Howard, eh, Silvia was saying that, well, thank you, you know, for, for everything that you, you gave us today. And, uh, and it would be great to have you next week so we can uh, answer questions from the audience. Jorge, okay? do, do you do at the same time? Every week, the same. uh pregunta si va a ser la misma hora la semana que viene para para él saber cuándo tiene que estar disponible. Después por línea privada si quiere acordamos el horario que a él le guste. Okay, uh, we can we can arrange that later on, uh and you yeah. can tell me what is what works better for yeah. you, and we can accommodate to that. Well, that's okay. You just come back to me with time. Just just just think about this. We have we are four hours before Argentina. In Argentina right now is seven nineteen p.m. Okay. Okay. Well, you so, can decide the time. Come back to me with suggested times. I'll tell you if they work. Uh, okay. I looked okay. at my calendar. You know, and this this time next week is open so far. You know. Okay. Uh, okay. Dice we'll que esta see, hora but, la semana que viene está abierto eh, y que, y que yeah. lo único que, es que le, le, le aseguemos que va a ser ese día y a esa hora y ya lo agenda be too. lo podemos hacer después si está flexible me dice que es flexible lo podemos hacer después en privado no hay problema bueno yeah. well, after, after people after people watch it if if they didn't think it was good they can tell me that it's okay Uh yeah no well, the, the the the thing is this that we want to talk about this after people know more about this and go. then you can explain more things because otherwise this is brand new nobody yeah. knows really what we're talking about so i think they need the experience first uh, practicing the the five ways whatever it is that you're showing there and then we can we can come back with you and, and talk about that that's perfect we designed it to um to give people their good first understanding of heart math okay well thank you so much uh, Silvia querías decirme algo uh, sí que vamos a estudiar para la semana que viene así tenemos preguntas para poder formular Next week, Howard, we are going to have uh, the microphones of the people open so they can ask questions okay. based on their experience about this. Okay. Perfect. Okay. Well, first of all, thank you, Sylvia, for having me. I appreciate Gracias, it. Gracias, Sylvia, okay. por, por You well. Yeah. Thank you so much. And uh, thank you all the people uh, here from Argentina. It's a pleasure to have this opportunity to spend a little time with you this way. Bueno, gracias a todos los que están presentes desde Argentina, es un placer poder estar con ustedes hoy. Gracias, muchas gracias y gracias a vos Jorge por ser el nexo. Así que luego no, en vamos a ultimar los detalles y después le vamos a comunicar a toda la gente que estuvo hoy participando, que tiene la posibilidad de ver este, esto que nos, nos acaba de regalar. Así que bueno, ahora seguimos porque nosotros nos quedamos un ratito más con Ivo Gutsalida. Que por supuesto, Jorquito, si quieres darle la despedida no, con si quieres quedarte, no tenemos ningún inconveniente, ¿eh? Así que organizalo. Déjame saludar a Howard y seguimos. Dale, ¿cómo no? Ok, Howard, thank you so much for okay. being with us this afternoon. It's been a pleasure and, uh, and we'll, we'll talk again next week. Yeah, good night, everybody. I'll see you next week. Take good care in the meantime, ¿ok? All right. Ok, yeah. you, bye too, bye. you too, you too. Dice, gracias. muchas gracias a todos, cuídense. Así bueno, muchas gracias. Ahora le damos la bienvenida a Ivo Custarida, que anda por acá. A ver, Ivo, te tal, voy a... ¿Qué Hola. tal, Silvia? ¿Qué tal, Jorjito? Hola, ¿cómo, ¿cómo estás, Ivo? ¿Cómo? ¿Cómo les va a todos? Muy bien. ¿Todo bien? Muy Veo muy que, bien. Te, que te gusta ¿Te hacer ruido, porque... nos acaban de hacer? ¿Tomaste nota. Bueno. Sí, sí, sí, sí. Después voy a tomar bien nota de cuál es el, el, el, el site. Hay una el página, link. ¿no? Es una página, Jorge, que nos pasó. Sí, sí, sí, es la página de HeartMath, HeartMath.com. Cuando entras en la página, lo primero que vas a ver es el curso gratuito que están regalando. ¿Pero cómo se escribe eso? ¿Howard? ¿Howard? Sí. El nombre de él, Howard, pero no, pero tenés que buscar HeartMath, Heart de ah. corazón math de matemática. Ah, hard math. Lo tenés en el texto acá al costado, te lo tenés puesto en el texto. En el, ah, um, perfecto. Ah, ahí está, hardmath.com, perfecto. Exacto, sí. ahí. Bárbara. Bárbara. Y Bárbaro. Vos, te... eh, ¿cómo conociste esto, Jorge, vos? ¿Cuánto hace que, que conoces esta técnica? Hace ya, hace 10 años que yo uso hardmath. Eh... Lo conocí gracias a Bruce, porque Hartmouth Institute está a 15 minutos de la casa de Bruce Lipton, en, a, al norte, en, en, en cerca de San Francisco. Eh, él me presentó a Roland McCready, el científico principal de, de Hartmouth, y a la CEO Deborah Rothman. Y yo les hice ya como cinco interviews en los headquarters. Eh, tengo todos sus productos, este, los usé todos, y, y son realmente impresionantes. Eh, yo creo que si todos nos tomáramos un tiempo antes de responder ante cualquier situación estresante y e hiciéramos este pequeño ejercicio cinco minutos, nuestro, nuestra comunicación sería mucho más este, creativa y mucho más sana y mucho más este, positiva para todos. Eh, viste Cuando te dicen, si estás enojado, no digas nada, no hagas nada, tomate tu tiempo, bueno, hardness es eso básicamente. Ah, buenísimo. Bueno, Bárbara, nosotros vamos a ver eso, eso que nos propone. Eh, yo me baso mucho en el sabor que nos deja, en la experiencia que uno vive, que es intransferible, y en este reconocer que la vez que sí me aquieté, la vez que sí respiré, la vez que sí conté de 100 a 0, eh, la vez que sí me, me alineé, eh, logré resultados diferentes. Esa experiencia no. interferible eh, me permite reconocer en cada circunstancia, o por lo menos en la mayoría, eh, que yo podría estar haciéndolo de otra manera. Silvia, mirá que hay otra manera. ¿eh? Mirá no. que hay una manera que es que si respirás tres veces profundamente y te aquietás, mirá que si te vas de esta situación y decís, permiso, voy al toilet. A mí me ha pasado en, en, en disputas este, de, sí. de relaciones, apasionadas, ah, conocer esta ah, técnica y decir, eh, voy a ir al toalé con la trampa de saber que lo que quería hacer era aquietarme. Y me miraba profundamente sí. en el espejo, y miraba profundamente mi pupila, absolutamente contraída por la ira, me eh, pasó algo, y me... Me centraba, me relajaba, lo lograba. Sí. Cuando salía, yo veía la situación revertida, yo la veía. Como dice, claro. tanto parafrasea el curso de milagro, eh, Dyer parafraseaba, cuando si cambio mi manera de ver el mundo, el mundo cambia. Claro. Ah, lo que acaban de postear acá, en, en, en, compartiendo en, la, en, el, en el screen, es el, la página de Hard ah. y la, la promoción, ese es el trailer de la película, lo ah. ven ahí, es 2 minutos 24, y abajo dice Login Register, que básicamente aprietan ahí y les va a pedir por ahí su email y su nombre, eso es todo, y de ahí entran a la película. Así que es muy sencillo, cuando abren la película, ven que acá dice English. Si, si tocan el desplegable ahí, ese, ese triangulito claro. aparece las, los seis idiomas. Ahí, ahí eligen español, si sí, sí, a los que no entienden inglés. Ah. Así que lo pueden ver perfectamente. ¿okay? Este, volviendo al tema, sí. al tema de recién, de lo que vos estabas diciendo. Yo creo que en estos momentos eh, que uno está en su casa encerrado y, y hay más fricciones y hay más cosas y estamos con esa ansiedad, ¿cuándo voy a poder salir de mi casa? ¿Cuándo va a llegar? Por ejemplo, yo tengo acá a mi suegra que se quedó varada acá en Los Ángeles, no salen los aviones y tiene 87 años. ¿okay? Entonces, pues, ¿y ¿cuándo va a poder volver esta mujer a su casa que está añorando llegar de vuelta a su casa a esa edad, no habla inglés, está acá, vino a visitarnos? entiendes? Entonces, es como que hombre, toda la familia... ¿Tu suegra? ¿tu suegra es de Argentina? Claro, claro, es de, de Palomar, sí. Entonces, y está acá, vino a visitarnos, vino en diciembre y se iba en febrero. No se va a ningún lado, ahora está acá, hasta nuevo aviso. Entonces, esas cosas, eh, si te agarran mal parado y te empieza la angustia, y qué sé yo, lo primero que hace es te baja el sistema inmunológico, lo primero. ¿okay? Entonces, si está el virus, no me importa cuál, cualquier virus te lo vas a pescar, más fácil que otro que no está así. Entonces, ¿de qué me sirve preocuparme por algo que no tengo ni siquiera la solución en mis manos? Y ahí es donde viene la respiración, la, el, el ritmo cardíaco, la, la coherencia entre lo que pienso y lo que siento. Ese es el momento donde tenemos que usar esto, porque si yo digo, por ejemplo, ok, si yo me amargo por esto, me desespero, ¿Qué otra opción tengo? Porque en realidad yo no puedo hacer nada con esto, hasta que el gobierno no diga, hasta que la, yo tengo que seguir las, uh, las órdenes. Y mientras tanto, ¿cómo vivo? ¿En qué estado vivo? Total. ¿Okay? Entonces vos decís, no, no, tengo que buscar algún el elemento que me ayude. ¿No es cierto? O sea, eso es lo que estamos tratando de hacer con esto. Y este video nos va a dar información. No es complicado, es sencillo. Lo que pasa es que nunca nos enseñaron. Ese es el único punto. Jorge, ¿vos, vos, vos estás en Los Ángeles, ¿no? ¿En California? Sí. sí. ¿Y ahí qué hicieron? Ahí ¿Establecieron la cuarentena? O oh, Sí, estamos todos en cuarentena. Eh, tenemos que salir con barbijo a la calle y los, los supermercados nada más entran 10 personas a la vez. Cuando salen esas 10 entran las próximas 10 y así, siempre está todo muy vacío. Sí. Este, Las autos en la calle, hay muy poco que parece parece una ciudad fantasma, Los Ángeles en estos momentos, este, que siempre tiene un tráfico terrible. No, sí. Ahora, puedes por lado. Por eso. Ahora puedes transitar por cualquier lado sin problema. Pero eh, donde yo vivo, que es esa parte urbana fuera de la ciudad. Bueno, Los Ángeles no es como Buenos Aires, que tiene una concentración tan grande en un lugar, sino está más eh, abierta, ¿no es cierto? Entonces sí. hay, hay lugares ves? más concentrados que otros. Pero yo vivo como decir, ponele, qué sé yo, San Isidro, un lugar así que son todas casas y jardines y está todo más, este, digamos, disperso, no está todo aglomerado. Eh, entonces, en donde yo estoy, el problema no es un problema porque acá es más difícil contagiarse, básicamente. Los grandes problemas son... Eh, Tanto así, déjame los... contar, contar que un día estábamos conectados y entró una ardilla a visitarte. Sí. ¿Te acordás? Qué bueno, allá hay muchos, hay muchos mapaches que le dicen racunes, hay coyotes, yo he visto claro. ciervos, coyotes, claro. racunes, sí, sí, sí. ardillas, sí. hay de todo, sí. viste. Bueno, ayer, ayer en la, en, en la piscina tuve un pato, así que. Patos, ciervos, hay de todo. Coyotes vos no sabés la cantidad que ves, silvia Yo no, no sé, sí, hay coyotes. Tenemos que tener cuidado porque tenemos perritos chiquitos, ¿viste? Cuando el otro día sacaron fotos de unos coyotes, tuvimos que meter los se llevan perros adentro perritos adentro en el jardín sí, se lo llevan. los pueden comer en dos minutos. ¿sí? Sí. Ay dios mío. Y eso que no estamos al lado de las colinas. ¡Qué bárbaro! Bueno, eh, pero, eh, Ivo quería aprovechar este, para que también Jorge sepa, eh, que no, no sé si Jorge sabe que vamos a dar un retiro, quizá cuando él esté en Argentina pueda participar de alguno de estos retiros que nosotros hacemos. Y Jorge nos, eh, Ivo nos está preparando eh, algunos ejercicios prácticos eh, que, que salen del horno, porque él está estudiando ahora con una pasión, con la pasión que lo caracteriza, y se está enamorando de técnicas que algunas las relaciona con lo que aprendió cuando hacía teatro, así que hay algunos ejercicios que va a compartir con nosotros. Si querés contarle a la gente que se unió hoy por otros temas, Ivo. Sí, yo básicamente quiero hacer un ejercicio de donde se pueda sacar la expresión, que es el yo afectado, que es un ejercicio que nació allá con Stanislavski y todos los que utilizaron el método, el famoso método, eh, que fue en Actor Studio, ahí en New York, y después ese, ese método vino acá a la Argentina a través de Lito, de Aleso, de Fernández, eh, que es un, es un ejercicio sobre eh, empezar a describir una persona que amás o que odias y, y, y sacar todo el sentimiento eh, y después eh, lo que le harías a esa persona. Es un, es, una, es un ejercicio de expresión que va a los dos extremos. Eh, obviamente que el que lo quiere hacer lo hace, el que no quiere no, no, quiere, no lo hace, pero, pero es un ejercicio que es muy liberador y eh, obviamente que te anima a llegar hasta el fondo, al fondo de la cuestión. Y muchas veces cuando se llega al fondo y cuando realmente realizas todo el ejercicio, te aparece otra cosa, Te aparece otra cosa. Claro. Y realmente lográs calmar. Así como estos ejercicios mentales se logran calmar calmándose. Este es a la inversa, este te logras calmar después de sacar todo. Está bien. Vos sabés porque, que eh, las personas que me conocen muchos años, y las personas que me siguieron en radio con los libros o los seguidores, este, sobre todo las mujeres, saben que a mí me pareció siempre un riesgo eh, trabajar sola, sin dirección, sin compañía, sin vigilancia, eh, esto de golpear al mohagón. Admiro profundamente al DJ, que fue la que me llevó a, a dar los primeros pasos, y a, a casi todos nosotros. Este, pero ella tenía esa técnica de golpear modones y yo comprobé en mí misma que me era muy difícil frenar porque si uno se conecta por primera vez con estas ideas y, y no reconoce la locura no reconoce lo enajenada que la mente está y lleva a esa enajenación y esa locura a un desborde, solo, sin cuidado sin vigilancia, sin acompañamiento me parece un riesgo importante. Entonces. Y acá no golpeas nada, acá no golpeas nada, pero decís lo que le harías y lo expresás riesgo, y lo expresás expresas. No, no les permitiría si no estuvieras vos, si no estuviera una persona en la que yo confío, este, no lo permitiría, por eso le estaba hablando a mi gente que me sigue de tantos años, que ha venido con la oferta de ¿qué te parece eso de la técnica que de Luis que No. Hasta ahora siempre dije que no, de no conectarnos con, esa, con esas emociones, porque no había un guía que lo llevara hasta el final. ¿Comprendés lo que digo, Ivo? Hasta el final, hasta el final que ellos quieren ir. Exacto. Yo, uno, yo no, no, no. Como acá no, no, no, no estamos buscando que, sean, que ganen un Oscar, entonces, claro. entonces es hasta, hasta donde ellos se animan a ir, después otro día se animan a ir un poco más lejos. Es decir, acá no estamos buscando por ahí, estos profesores a nosotros nos empujaban y nos empujaban porque realmente eh, eh, la actuación se trata de romper el muñeco y de animarte a tirarte al precipicio y ver hasta dónde te lleva la expresión. Acá eh, es hasta donde la gente se quiere animar, eh, lo podemos hacer. Y el otro ejercicio es más de aprender a escuchar, es ponerse en pareja y eh, aplicar estas tres, eh, digamos, principios de Carl Roger, de este gran psicólogo que revolucionó un poco la, la, la, la, la psicología, ¿no? el enfoque, el encuadre de, de lo que venía haciendo el psicoanálisis. Carl Roger lo rompe con estas tres actitudes, que es, que es la, la empatía, la aceptación incondicional y la congruencia del que escuchan. ¿no? Sí. Y, y que hagan en pareja este ejercicio de ver qué les pasa cuando vos le contás a otro un problema y esa persona pone en práctica estos tres principios que los voy a explicar así básicamente y por ahí eh, explicar un poquito lo que es un reflejo simple, eh, un par de, de, de actitudes corporales, de esto de crear un ambiente que es un poco ¿no? lo que vos fuiste descubriendo durante todas estas, estas, eh, estas prácticas y todos estos años, y lo que creo que nosotros hemos descubierto, donde realmente para ayudar a una persona tenés que realmente crear una atmósfera donde esa persona sienta que de alguna manera la están conteniendo, la están abrazando y la están entendiendo, la están escuchando, pero hacer ese ejercicio, viste, Realmente tratar de ver de qué se trata lo que el otro está sintiendo y está queriendo decir. Y es un ejercicio que cuando uno lo hace, eh, realmente se, eh, empiezan a, a aparecer cosas que, que después, si Dios quiere, después las van a llevar a la práctica en sus relaciones vinculares, con su familia, en su trabajo, y en todo. Es decir, educándonos en esto de de escuchar, que, que nosotros creemos que, que sabemos escuchar, y yo recién en los últimos años, que tengo 57 pirulos, que puedo decir que estoy aprendiendo lo que es escuchar. Entonces, eh, ¿puedo, que decir, ¿puedo agregarte algo? ¿Puedo agregar sí. algo Ivo, a lo que estás diciendo? Eh, sí. Volviendo al tema de Harmarth y coherencia cardíaco-cerebral, esto que vos estás diciendo de pasar por la emoción negativa, Explotar para volver a renacer como si fuese el ave fénix Lo podemos medir claramente con, con el heart, okay Y cuando yo lo uso en mí, lo he usado de esa forma Pero cuando viene gente a verme eh, Lo hago pasar por diferentes eh, momentos, digamos, o eh, emociones La primera es incoherencia total Cuando estamos totalmente... Eh, Quejándonos y viendo lo malo del otro, y yo, ahí estamos totalmente incoherentes y lo vemos en la pantalla. Y lo bueno de esto es que la persona asocia lo que ve con lo que siente. Entonces, el, el momento de, el ajá moment, de digo, ah, ahora sí entiendo, es rapidísimo, rapidísimo. Segundo punto, cuando yo después de eso le digo que vaya a un estado de amor incondicional ah, a la persona. Yo no sabía que, mira vos, que como, como tiene puntos en común. Exactamente, tiene puntos en común, pero lo que nos da es ver más allá del hecho de sentir que nos estamos descargando. ¿Por qué? Porque a veces el descargarnos no era tampoco necesario y nos llevó a un estado de incoherencia tan grande que nos bajó todo el sistema de homeostasis del cuerpo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso, porque es bueno descargarse, pero también hay, por eso es importante que haya alguien que contenga a la persona. Claro. Porque si no, la dejas en ese lugar, claro, se, claro. Se destroza. Claro, ¿Tú una cosa, eh, Jorge, con respecto a esto que hablabas de mirar en pantalla, una, una de las cosas que adoré de la neurociencia cuando apareció en mi vida, eh, que yo en realidad estaba, le decía Rolando Hanglin, estoy en primera fila esperando que la endocrinología avance un poco más y me hable de sustancias, porque yo sé que Marta Lynch se suicidó porque no tenía serotonina. Ella lo escribió, dijo: si yo tuviera una inyección de serotonina ahora, no estaría usando este revólver. Entonces, también que psicológicamente evidentemente no tenía un apoyo diferente pero ella sentía que le estaba faltando en el cuerpo un apoyo fundamental que tenía que ver con la serotonina y las sustancias y las hormonas y bla, bla. Entonces, yo estaba esperando a la endocrinología. Mientras esperaba la endocrinología, me aparece la neurociencia con esta maravilla que vos nombrabas, Jorge, que es ver con escáneres cerebrales en pantalla qué me pasa cuando me muestran el jarrón de mi abuela ¿Y qué me pasa cuando cierro los ojos y recuerdo el jarrón de mi abuela sin verlo, sin tocarlo? ¿Qué me pasa? ¿Qué es la diferencia, esto de la imaginería mental, entre visualizar ah. el jardón de mi abuela y tener y tocar el... Entonces, digo que este, me encanta saber que utilizás ese método también con las personas que te visitan, que podés ver lo que Ivo contaba eh, Imagínate qué maravilla, porque uno puede provocar la emoción, como está proponiendo Ivo, permitirte que saques y mostrarte en pantalla qué es lo que te va a pasar. Claro. Es eso, claro. Estás Una maravilla. Bueno, eso es, lo que, eso es lo que está pasando con muchas tecnologías, entre ellas Hardmath y, y otras más, obviamente. Lo que yo creo que es importante que la persona entienda y vea los estados diferentes en los que puede estar cotidianamente. Por ejemplo, si yo lo llevo a un lugar de estrés, vivimos estresados todo el tiempo en este mundo, entonces tenemos que entender que ese estrés, eh, los únicos que podemos hacer algo con ese, con, contra ese estrés somos nosotros, porque lo estamos generando nosotros. Así que en algún momento tenemos que encontrar la vuelta y, y decir, no, no, no lo quiero más porque no me sirve. Pero no es fácil, porque hay que salirse de uno, hay que salir a la zona de confort, hay varias cosas que hay que hacer. Pero... Lo bueno de esto es que si vos llevas a la persona en cuatro, fíjate esto, si yo, lo que estaba diciendo Ivo, si yo le digo a la persona, pensar en algo que está, eh, te pone en estrés y te hace mal, puede ser de ahora o del pasado, no importa, normalmente es del pasado, no hay tantas cosas que tenemos grabadas de chicos que nos están, vos que sabés tanto del niño interior, eh, Silvia ya sabes a qué me refiero, entonces vemos eso por dos minutos en la pantalla y vemos el grado de incoherencia que eso le trae a la persona. Okay. te lo dice abajo en porcentaje, te muestra toda la sinusoide, los picos o lo que sea. Después yo le digo, ¿podés, hacer un, podés estar en estado de amor incondicional, para mucha gente es muy difícil, para mucha gente es muy difícil el estado de amor incondicional porque no saben lo que es el amor incondicional. Hay gente que es más fácil, por ejemplo, si uno tuvo un hijo y le pusieron el bebé a la mamá en los brazos, ni bien lo parió y está apoyada en su... Eso es amor incondicional. Pero el que no tuvo un hijo, tuviste un gatito, un perro, chiquito, algo, eso es amor incondicional también. Entonces, lo llevas a ese lugar. ¿Y qué pasa ahora? Cambia completamente la imagen en la pantalla. Pero no solamente eso, ahora se siente mejor la persona. Entonces hace la asociación, mirá cómo estaba yo antes, mirá la imagen, esto me estaba pasando, esta incoherencia tenía, y desde ahí quería tomar solución quería sacar soluciones o, o resolver cosas. ¿sí? Ahora, es peligroso si lo haces en pareja, porque si en pareja tu pareja te pregunta ¿cuánto me querés? Y vos tenés ahí un detector... Es el serum de la, ¿cómo se llama? De la veracidad, es el análisis no, es de la, eh. la verdad. No, yo quiero comprar también un programa que pueda eh, mentir y disimular, ¿viste? Si no viene con, <risa> adaptado a la, a la mentira... Vos lo no querés reescribir al programa, vos querés que tenga una puertita al costado. No, el punto es el siguiente, esto es un hecho individual, no es un hecho de pareja. Ay, en bueno. el caso de lo que estaba diciendo Ivo puede ser diferente, pero cuando estás haciendo esto, o sea... Lo podés hacer en pareja, pero tenés que tener un sensor él y un sensor ella. Y los dos, dos computadoras diferentes. Tiene que haber más gente analizando todo. Se no, puede hacer. No, yo prefiero no. El ejercicio no. El ejercicio expresivo es, es completamente individual. El otro ejercicio, yo no creo que haga falta ponerse nada. El otro ejercicio es, es simplemente hacer el ejercicio de realmente de escuchar a alguien y de tratar de entenderlo. Está bien, pero hay algo subconsciente, hay algo subconsciente que nos mentimos nosotros mismos, y eso yo lo he visto en, en muchísima gente y me pasó a mí también. Si yo el, hago la primera, como te dije, la primera es un estrés, la segunda lo llevas a amor incondicional, la tercera es decir, que piense en la misión que creó en su vida, qué es lo que piensa que vino a hacer a este mundo, y si realmente, se, cómo se siente cuando piensa que ya lo logró. ¿Ok? Ya lograste lo que viniste a hacer. Ahora, ¿cómo te sentís? El 90% de la gente que dice que quiere hacer algo y lograrlo, cuando está viviendo, imaginando ese momento, se boicotea a sí mismo. Lo vemos en pantalla, lo vemos en pantalla pero clarísimo. ¿Okay? Eso no lo sabía la persona, pero cuando yo veo en la pantalla que apareció una línea recta en vez de una sinusoide o una línea o un pico, y sé que pasaron un minuto y medio que yo le pedí que pensara en eso, cuando volvemos para atrás, cuando termina la sesión le pregunto, al minuto y medio que yo te dije que pensaras en esto, se te cruzó una idea que anuló todo lo que yo te estaba pidiendo que pensara. ¿Cuál fue? Bueno, mi mamá me decía cuando yo tenía cinco años que yo no servía para nada. ¿Qué tiene que ver con lo que, te pedí? ¿Qué tiene que, ver con lo que yo te pedí que pienses? es más fuerte que yo, apareció solo. Claro, Mente reactiva, claro. subconsciente, con información equivocada, que produce pérdida de homeostasis, baja calidad de sistema inmunológico, y si, si sigue con eso, terminan diferentes problemas, cáncer, lo que sea. Pero eso es epigenética. Sí, sí, partiendo, ¿sí? O sea, estamos una Absoluta distorsión. Partiendo, claro, siendo, una absoluta distorsión. Claro. Maravilloso, claro. Maravilloso. Pero lo... ¿qué pasa? Cuando la persona lo vio... Le salió eso que estaba inconsciente y ahora es consciente. Dice, ah, tanto me molesta lo que me dijo mi mamá cuando tenía 5 años. Claro. ¿Qué sentido tiene si ahora tengo 45? Claro. Claro. Ahí es donde viene la revelación y el cambio. Claro. ¿Qué opinas, Ivo, acerca de este punto? No, bueno, obviamente que es una, es una técnica, es un, una tecnología que... Que estoy muy interesado en entrar en la página y, y, y de verla. Eh, fíjate, fíjate en, en mi página mm. www.tunuevasalud.com Y ahí vas a ver, ahí vas a ver la tecnología HeartMath explicada con videos y con todo en español. Tu nueva salud. Aparte, que vas, aparte de ver otras cosas, ¿no? Pero básicamente no, ahí sí, vas a tener el HeartMath. Eh, Buenísimo, buenísimo. Esto, tu nueva salud.com y harma.com. ahí tenemos, no, todos tenemos tareas para, para, para hacer. Eh, ya, ya te digo, eh, estos dos ejercicios son completamente distintos uno del otro. Eh, el, de, el de saber, el de escuchar, quiero que lo hagan todos. Porque eso es sí. algo muy lindo y muy muy bueno de poner en práctica, y de empezar a interiorizar en estas, tres, en estas tres aptitudes para realmente poder escuchar a alguien, empezar a, a, a internalizarlas, a comprenderlas, porque realmente te cambia un poco la manera en la cual te relacionás con todo el mundo y, y, sí. y tenés otro tipo de, de actitud ante la gente. Y lo otro es, es un poquito dejar el cerebro primitivo eh, darle lugar a ese, a ese impulso, ya sea de amor o ya sea de odio, que, que existe, que lo tenemos ahí, porque a veces eh, la grúa te llevó el auto y ese día tenés ganas de hacer un yo afectado y pasás al frente y agarrás al chabón que te llevó el auto y lo descuartizaste y bueno, ya te lo largaste, te sentís... Te sentís sí. más tranquilo. Sí, eso, eso pasa, pero hay que entender que son diferentes regiones del cerebro que están, act están actuando, no es siempre la misma. ¿no? No, viene mismo. no, obvio, obvio, no. Por eso digo, es, es, es la ira, es, es la emoción a, a pleno que se apodera y que no piensa y que directamente... Eh, bueno, Ivo, hacés, vos que, Ivo, vos que sos un apasionado este, y que amas a la gente y que proponés escuchar, quiero que escuches algunas de las preguntas que eh, quiere hacer la gente, así que vamos a, a sí, abrir sí, micrófonos. Sí, sí, sí, vamos a ir de a uno, porque este, si no vamos a hacer un quilombo bárbaro, a ver que levante la mano la persona que... Y tú. a Jorge también, que nos pregunten a mí o a Jorge... Sí, no, sí, lo, perfectamente, ahí está Ángeles, vamos Ángeles, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿cómo hola, eh, hola, ¿cómo estás? ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Pareces un, un DJ, pareces. Ah, porque con esto, estos micrófonos son especiales porque no transmiten el sí. sonido ambiente. Se escucha claro. perfecto. Parece los tipos claro. que están... Sí. Sí. Parece, se escucha perfecto. Lo, lo vale. uso para dar para dar clase por Zoom, vía Zoom. Buenísimo. Este, eh, la pregunta es eh, para vos, Ivo, respecto de este ejercicio de, del yo afectado. Hmm. Ay, me olvidé ahora lo que iba a preguntar. No, porque me alabaron los... Mucho sea, micrófono, <risa> a muchas cosas, pero... <risa> no, lo, eh, la, la, el ejercicio de la escucha, ¿en qué consiste? Sí. En ello, en, contarse, en contarle algo, te, vos te pones con la pareja que te toque, y contarle un problema que tenés. Claro, y después viceversa, 20 minutos contás vos y el otro te escucha, y 20 minutos, vos haces el papel de, de, de, de, de counselor y, y, y, y escuchás a la otra persona, poniendo en práctica ciertas actitudes, ciertas, eh, que les voy a dar un, una explicación de esas actitudes, y eh, a, a algunas técnicas básicas de, de lo que se trata la escucha, y realmente, viste, hacerlo como, como si realmente fueras un un profesional de la ayuda que realmente eh, quiere entender qué le pasa a esta persona y ver siempre perdón y vos siempre con alguien que lo esté guiando ese ejercicio no no no sí lo hacen ustedes eh, si sí, se ponen en pareja lo hacen yo no, no, no es que voy a estar controlando el coso después contarán su experiencia después contarán la experiencia ah okay, cómo okay. fue lo que les pasó cuando con la otra persona, si se sintieron escuchados, qué les pasó, eh, no, no, no, esto es, es, es pura vivencia eh, entre ustedes. Ok, gracias. Y esto no amigo, quiere decir en absoluto gracias. que tengan la libertad de jugar al psicólogo haciéndose la que saben analizar que si el otro está hablando esto significa que odiabas a tu padre, nada de tocar de oído, o sea, No, a estar no adentro, esto es... Claro, Esto es escuchar además, a la otra tú, persona, tratar de entenderlo. El partido, llevando la pelota hacia un lugar, no es que se ausenta y cada uno se hace sí. el psicólogo. Digamos no, porque que... una, sí, una de las aptitudes es, es no hacer ningún juicio. Claro. Aprender sí, a no hacer sí. juicios. Sí. La empatía es realmente ponerse en el lugar. La segunda aptitud. Es no hacer juicios, no transformarse en inquisidores, ni en consejeros, ni en nada. Es no hacer juicios. Sacarnos esto que tenemos todos, este papel de inquisidor, que tenemos prácticamente todos. Es, es, es lo más difícil de sacarnos, eh, yo creo, que en nuestra cultura eh, judeo-cristiana y en nuestra cultura occidental, es eh, sacarnos el, el, el juicio ¿no? de valor cada vez que escuchamos a alguien, es más, la persona entra, no dijo ninguna palabra y ya la juzgamos nada más que por la forma en que está vestida, por el lenguaje, ya, ya si, permanentemente, entonces esa es otra de las condiciones, y que vean el efecto que produce cuando vos a la otra persona no la juzgás, cómo te sentís cuando estás enfrente de una persona que no te juzga, y que es congruente con lo que está escuchando, porque si no está entendiendo la persona, tiene que volver sobre sus pasos y decir, bueno, déjame ver, a ver si entendí bien lo que vos me estás diciendo. Vos me querés decir, y, y la persona va haciendo los ajustes. Y bueno, es un ejercicio que bueno nosotros lo hacemos ahí en la Facu prácticamente durante tres años, Todas las semanas, ¿no? Porque de sí. eso se trata. Y uno cree que porque lo entendió intelectualmente, lo puede poner en práctica. Y bueno, tanto Jorge como Silvia eh, sabemos que entender algo intelectualmente no quiere decir que lo podamos poner en práctica. Sí, lleva sí, una más. cosa más. O sea, como eso que dicen acerca de eh, leerte todos los manuales de cómo nadar, este, no te va a, a, a, a, no vas a lograr aprender si no te metes exacto una cosita más Decime. Sí. a Jorge agradecerle muchísimo porque su página es maravillosa oh, y yo gracias. lo sigo hace mucho tiempo muchas gracias muchas gracias uh -huh. Sí, es Eso es todo, gracias. Muy completa, muy completa. Muchas gracias. Eh, volviendo, Muchas gracias. volviendo al, al ejercicio, eh, Ivo, recién eh, hablabas de no juzgar, y digo, eh, nos están ofreciendo cada vez más tentaciones, porque si nos enseñan a tocar de oído en la tele acerca del lenguaje corporal, tocando de oído, ¿eh? y nos dicen en la tele o en una revistita que vemos en la peluquería, que si una persona tiene la rodilla dirigiéndose para allá, quiere decir que se quiere ir. Que si una persona eh, cuando te mira pone el hombro izquierdo para abajo, quiere decir que la... O sea que hay como una gran tentación de jugar al psicólogo, esto que yo mencionaba antes. Esta idea de creer que yo puedo captar con una cosa que hayas dicho y que con esa cosa yo puedo, sin saber que lo que estoy haciendo en realidad es proyectar. Exacto. Sí. O Exacto. Sea, que para lo que más te va a servir el ejercicio de Ivo Gutsarida el día del taller o antes o ahora mismo, es para ver qué te está pasando a vos cuando el otro te está contando lo que te cuenta y ya, Para no meterte a, a objetar, o adjetivar, o a juzgar. Lo difícil que es eso, lo difícil que es cuando alguien te empieza a contar algo, y que se está peleando con el hijo, lo difícil que es no tomar partido siempre, lo difícil que es eso. Eso, eso y, más difícil, lo, lo... y más difícil cuando las dos personas tienen algo en común que tienen que solucionar. Vale. Porque sí. estás hablando de un caso que ni siquiera tiene que ver con la otra persona. La otra persona es una escucha, pero si las dos personas están en el problema juntas... Bueno, más todavía, exacto, sí. exacto, exacto todavía más porque les competen las generales de la ley, viste cuando, cuando en la justicia te dicen, vos no podés ser... Te, porque te competen las generales de la ley. Eh, ese es más eh, difícil todavía, ese es el es punto más, más difícil es, todavía. Es más difícil, por eso, y, y como no nos educan para eso, porque estamos todo el tiempo, ya ven los chiquitos cómo putean, qué quiere decir, sos un boludo, eh? sos un puto, sos esto, solo Qué quiere decir, ya, ya es un set mental de, de apenas hablas, decís de... ¿Qué pensás? ¿De qué cuadrosó, ¿De qué sé yo? Y ya viene el juicio, ya viene el juicio, ya viene el juicio. Permanentemente viene el juicio. Bueno, ni hablemos, si empezás a hablar un poquito de política o de religión, ya directamente te, te, te, empal, te empalan o, o te crucifican. Entonces, ya eso es tan fuerte, que ¿cómo querés que después las relaciones vinculares no sean violentas y no sean agresivas? Pero pienso que uno de los problemas más importantes es que no entendemos cómo creamos nuestra realidad. Yo creo que ahí empieza el problema. Pues si yo entiendo que yo soy el que está creando el día a día mío y que cada expresión de emoción que yo siento y pienso está trayendo un magnetismo a mi vida que es yo proyecto y traigo, nos hacemos más cargo de ese momento y decimos no, esto no me importa si es cierto o no es cierto, a mí no me sirve para lo que yo quiero hacer con mi vida, porque yo tengo una idea de lo que quiero en mi vida, quiero llegar a hacer tal cosa. ¿Okay? Now, lo que yo veo que en este momento está pasando, y sobre todo con la juventud en Latinoamérica, que no tienen mentores realmente que puedan seguir, que les digan esto y que se den cuenta que en vez de mirar el afuera, el afuera es el reflejo del adentro y ellos se están generando. Entonces estamos esperando siempre esa cosa paternalista externa que nos va a dar el permiso para hacer algo. Claro. Y ese es el error más grande que estamos viviendo en estos momentos. Para claro. mí, desde mi lugar. Porque sí, no nos damos cuenta eh, que somos creadores. Hora, este, con ese diagnóstico, creo que una de las cosas que el aislamiento nos permite también es replantearnos esto que, que, okay. que les mencionaban eh, Quiero contarles que como mis seguidoras son amas más de casa, este es un momento para... Eh, ir a picar cebolla y preparar la cena para nuestros amados. Así que ustedes, ustedes que son hombres, casi que ni saben de qué estoy hablando. Eh, no, yo cocino pero, muchísimo, así que así yo vivo lo solo. Yo vivo solo hace cuatro años, Silveña, así que lo así que. que ir, a, ir a picar la cebolla. Yo cortar. cocino, yo cocino. Bueno, entonces eh, yo quería agradecerles a ambos este contacto y a toda la gente que estuvo conectada hasta ahora con nosotros. Eh, Jorge, te tomamos la palabra para la próxima semana, para que hagas otra vez sí. el nexo. Eh, y bueno, Ivo, este, tendremos antes de la semana que viene eh, algún privado con la gente del taller, con la gente del retiro. Uh -huh. Eh, alguna comunicación privada, solamente con ese grupo, para trabajar desde acá, para que la gente, pero una interacción este, de las personas con vos, este, y, y más privado, así que lo vamos a hacer antes de la semana que viene, y por supuesto, Ivo, estás invitado a participar la semana que viene cuando volvamos a, sí, por vivir, supuesto. a vivir una experiencia como esta, ¿ok? Perfecto. Eh, okay. Bueno. Estoy poniendo, Silvia, eh, ¿Sí? estoy escribiendo eh, la página de salud para que los que quieran saber más sobre, sobre lo que hablamos hoy puedan entrar. Tu salud.com, salud. ¿Sí? ok, ahí, ahí lo puse. Ahí van a ver los hardmas, te van a más videos y más información para los que estén interesados en ver cómo funciona eso. Bueno. Y lo van a poder hacer después de ver también la película esta. Okay. Bueno, Bárbara. Y, y desde ya te voy agradeciendo porque yo hago el cuaderno de gratitud y en la mano izquierda pongo, agradezco ahora, agradezco ahora por esta charla de hoy, por este encuentro, por la gente que nos visita, agradezco ahora. Y en la página derecha voy a escribir que agradezco desde ahora la posibilidad que nos vas a dar también de tener una charla con Lipton aquí, en este encuentro ¿eh? de suma. Estoy en eso, está en New Zealand, no puede volver a Los Ángeles, no puede volver a San Francisco, así que ayer estuvimos hablando, vamos a ver cuándo tiene un ratito y yo te aviso. ¿okay? Bueno, Bueno, muchísimas gracias, quería agradecerte que sé que estás tramitando la posibilidad de que estemos con Bruce Lipton en directo, así que, Va a ser un regalo maravilloso que vos nos vas a dar. Y voy a hablar con Greg también. Voy a hablar con Greg Braden también para ver si nos puede... Esperar. ¡Ay, maravilloso! Bueno, te agradecemos enormemente. Será un placer tan grande como el haber estado con ustedes esta noche. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias. gracias a vos, gracias a ustedes. Gracias a todos. Silvia, Jorge, Ángeles, Marisol, todos. Gracias. Todas.